Y continuando pues con nuestras informaciones tenemos aquí pues a unos invitados especiales quienes son los miembros del Colegio Dominicano de Psicólogos Codopsi ya que hoy pues es el Día Mundial contra el Suicidio y nos vienen a tratar un poquito sobre este tema pero ya tenemos aquí a la directora Marlene Fabián y otro miembro pues de este colegio bienvenidos Gracias, gracias, pues así es, me acompaña Eduardo Castillo, nosotros somos representantes del Colegio Dominicano de Psicólogos de la Regional Nordeste, eh, estamos trabajando durante los días 10, 11 y 12 de septiembre, esta campaña de prevención al suicidio se llama Soy Importante, Yo Amo Mi Vida, porque a pesar de las altas y bajas que tiene nuestra vida, tenemos más razones para sonreír, y queremos hacer un llamado a la sociedad de que el suicidio es prevenible, y estamos aquí para ustedes. Bienvenido. ¿En qué consiste un poquito eso sobre el...? Mira, esta campaña viene dándose desde el 2014 cuando nosotros éramos estudiantes de psicología junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde estudiamos psicología. Y eh, desde ese momento las estadísticas estaban sumamente altas. Recordamos que las estadísticas subían con relación a los jóvenes, justamente. Decidimos lanzar la campaña. Hoy... Como directiva de Codopsi hemos reanudado esa campaña, está a nivel nacional porque tenemos otras eh, regionales que nos están apoyando, por ejemplo, en este momento, además de, de la provincia de Duarte, en Sánchez Ramírez están también haciendo psicoeducación, en Baní están haciendo psicoeducación, en Azua, en San Cristóbal, en San Juan de la Maguana, para llegar a toda la población que podamos. Va a ser tres días, hoy tenemos psicoeducación, mañana vamos a tener una parada cívica en el Parque de los Mártires a las 10 de la mañana para decirle sí a la vida y vamos a hacer viral, es el amor a la vida, eso es lo que queremos con esta campaña. Qué bueno, qué bueno. ¿A qué llamamos su, su, suicidio? Suicidio, que se hay que saberlo. Suicidio. suicidio, ¿a qué llamamos eso? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, este ha, ha denominado el suicidio como el acto voluntario de quitarse la vida, de la persona autoquitarse su auto -quitarse vida. la vida, sí. sí. Eh, eh, esto es eh, saludo de un placer. Gracias. Esto gracias. es muy importante que, que lo estén haciendo, me sorprende, porque a veces, eh, por falta de conocimiento, las personas cometen errores. Y es muy bueno que esto se usted estén haciendo este tipo de actividad, cuenten con mi apoyo y mi plataforma, en cuanto a esto, porque hay personas que se sienten solas, sí. a veces no tienen un conocimiento uh -huh. eh, de lo que puede evitarse. Sí. Porque eh, cuando usted está solo, la psicología puede trabajar de mala manera y, y puede pasar lo que eh, lo que nadie quiere, que un, una persona se quite la vida. Eh, ¿Qué recomiendan ustedes para evitar ese tipo de pensamiento? Bueno, es dentro de las... ¿Qué recomendable hacer, perdón? Sí, lo principal para prevenir, cuando una persona tiene eh, alguna idea suicida, este, lo importante es, primero, es acudir a, do, a una persona de la salud mental, un especialista de la salud mental. Eso es lo básico. Y ya después de ahí, pues, se agotan un, una serie de procedimientos ya para este, trabajar a esa persona que tiene esa idea suicida las acciones que pueden a, a ayudar a, a prevenirlo, eso es como... Mira, es prevenible porque eh, las personas que eh, llegan al suicidio, lo que no quieren morir, lo que quieren es parar de sufrir. Lo que pasa es que no han encontrado la manera. ¿Cómo podemos nosotros como población normal ayudar a una persona que tiene alguna ideación suicida? Lo primero es escuchar. Esa persona no lo que se siente sola, y tú lo decías, eh. Es alarmante que dentro de las estadísticas tenemos que los jóvenes de 20 a 24 años es la tercera causa de muerte en el mundo Para las personas de 20 a 24 años que están comenzando a vivir Entonces con escuchar a los jóvenes es necesario, pero además vamos a observar si una persona cambia de actitud Antes era muy alegre y tú la ves que se va como apagando, acérquese otra actitud que, que podemos tomar es no juzgar, estigmatizamos demasiado el suicidio, creemos que el suicidio lo cometen las personas que tienen problemas mentales, no, las personas que no ven una salida, no necesariamente tiene que haber un trastorno, es muy probable que detrás pueda haberlo. por eso decía Eduard que es importante que puedan ir donde un profesional de la salud, pero nosotros como ciudadanos comunes podemos observar para prevenir que esto pueda ocurrir. ¿Cuáles son los mitos o tabúes que existen sobre esto? Bueno, dentro hay varios mitos y tabúes con relación a la parte del suicidio. Entonces, eh, el primero es que es, se puede prevenir, o sea, totalmente se puede prevenir. Hay gente que dice que no se puede prevenir. Hay personas que dicen que, eh, que es premeditado, pre pre -medita. pre o sea, sí, realmente. Entonces, este, no necesariamente tiene que ser premeditado. O sea, muchas veces el suicidio actúa de manera eh, eh, in, a, a instantánea, o sea, de manera instantánea la persona lo hace, aunque dentro de las clasificaciones del suicidio también hay una parte que está eh, la predeterminación, o sea, cuando una persona predetermina que lo va a hacer. ¿Cuáles son las estadísticas mundiales y locales que ustedes conocen en cuanto a suicidio? 700.000 personas al año se suicidan. En el mundo, en República Dominicana del 2015 al 2017, hubo un aumento de 5.5% al 6.3%. Actualmente, más de 500 hombres anuales se suicidan en República Dominicana y un promedio de 150 a 180 mujeres también cometen suicidio. Eh, llevamos en la actualidad unos 148 casos de hombres y 12 mujeres en lo que va de este año Que han cometido suicidio en República Dominicana Es la tercera causa de muerte en personas de, 24 a, de 20 a 24 años Y una de las principales de hombres de 45 a 59 años o sea, que es muy alarmante lo que estamos viendo. ¡Wow! ¿Existen, pues, algunas señales las cuales podamos identificar a una persona, pues, que tenga esos pensamientos suicidas? Sí, lo verbalizan, a veces lo dicen. Eh, hay gente que cree que es manipulación. Créame que nadie que, que de verdad, nadie quiere, lo, lo más difícil es decidir morir, porque hay gente que está en el momento de morir y no quiere, nadie quiere ir, ¿verdad? O no, claro. la gente comienza a decir yo, la vida no tiene sentido, no necesariamente me quiero morir, sino que la vida no tiene sentido, que todo es pésimo, que nada le motiva, esas son formas de detectar que esa persona posiblemente necesite ayuda, eh, esa persona duerme mucho, le da mucho sueño o no quiere se aísla mucho ya no quiere compartir con sus amigos y fíjense cómo la familia y los amigos son factores protectores de las personas que quieren eh, cometer suicidio en las redes sociales, las redes sociales también inclusive sí, ahora se te usan mucho las redes sociales eso antes no se veía pero como la virtualidad ha hecho eso lo ponen en las redes sociales entonces sí, se dan en indicios Sí se dan sí. indicios de que esa persona posiblemente venga arrastrando una situación que pueda desencadenar. Otros factores que se pueden dar, las personas que juegan mucho, un factor biológico, aquellas personas que tienen alguna enfermedad terminal, eh, es bueno que siempre estén de la mano de un profesional de la salud mental eh, las personas que usan eh, algunos tipos de sustancias también tienen predisposición eh, aquellas personas que sufren de depresión o sufren de esquizofrenia de bipolaridad, de los trastornos de, eh, mentales, es posible que tienen una, un, tienen una predisposición mayor por lo tanto deben estar en manos de especialistas. ¿Cuáles acciones nos ayudarían a prevenir eso? Bueno hay muchas. Nosotros, ya le decía ahorita, como personas comunes y corrientes, la observación, la escucha, la búsqueda de ayuda a tiempo. Vamos a destigmatizar el que el psicólogo y el psiquiatra están para las personas locas, ¿verdad? Vamos a llamarle así, aunque ese término no debe ser usado por nosotros, pero no, nosotros somos unos profesionales que estamos para ayudar, que nos especializamos en estrategias y que muchas veces hasta nosotros mismos buscamos otro psicólogo, porque no lo sabemos todos, somos humanos, la vida se nos complica, el estrés nos puede causar muchísimas eh, descompensaciones en la vida social de pareja, de amigos, de familia, entonces entonces vamos a tratar de buscar ayuda. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo nos puede ayudar a una persona que tenga los síntomas ya mencionados? Que dé señales. Mire, cuando de den señales, acérquense, háblenle, no lo juzguen. No es que eso no es nada. La palabrita de que eso no es nada. El problema para usted va a ser simple, para esa persona puede ser el final. Entonces, ponernos en los zapatos del otro es vital la empatía, entonces cuando esa persona, tú la puedas escuchar debe solicitarle la ayuda, o sea decirle yo te puedo ayudar, vamos a ir y acompañarle, esa persona necesita ayuda o sea no se puede dejar solo de, necesita ayuda incluso después de haber recibido algún tipo de tratamiento, porque a veces lo sueltan. Ah, no, ya yo lo llevé al psiquiatra, ya lo medicaron. En el caso de los que necesitaran eso, o lo llevé al psicólogo y ya. No, esas personas necesita un acompañamiento. Ser amigo, ser compañero de verdad, implica esa parte. Cuando alguien, alguien de nosotros, alguna persona de nosotros, presente esto, acérquese. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y... Eh, ¿Mensaje final para todo el televidente? Sí, este, queremos decirle a toda la población en general que, que nos apoyen. Estaremos en las redes sociales eh, subiendo y reposteando todas las actividades que tenemos para esta campaña. Mañana a las 10 de la mañana en el parquecito de la, de la salida de los mártires tenemos una parada cívica. Este, pueden ir con todo lo que tenga que ver con... Eh, color naranja, que es el color alusivo a esta campaña, este y exhortarle a todos que la vida es hermosísima y solamente tenemos una para vivirla. Claro. Mañana a las 10 de la mañana en el Parque de los Mártires, para la comunidad, las juntas de vecinos, los grupos religiosos, el Colegio Dominicano de Psicólogos tiene una línea que es el 809-290-3955. 809-290-3955, escríbanos vía WhatsApp o llámenos si quieren que nosotros vayamos a hacer la intervención a sus comunidades, a llevarles temas, a llevarles conversatorio a ayudarles, así que estamos en la disposición, en esta parte de la campaña estamos psicoeducando, pero luego vamos a ir a las comunidades a llevar el mensaje, recuérdense que la vida es hermosa, que debes amarte, que te debes valorar, que nadie más puede amarte a ti que tú, ni siquiera tu mamá te puede amar más que tú, así que si no se puede, estamos aquí para ti. ¿Y dónde están ubicados? Ubicado? Estamos en la calle Cristino Seno, número 26, en el edificio Rojas, frente a Rehabilitación, está el Colegio Dominicano de Psicólogos. Eh, este colegio rige la psicología en el país y tiene que ver con los psicólogos, verdad? es como su sindicato, pero también estamos dispuestos a poder ir a sus comunidades a seguir educando, porque el, el suicidio es prevenible y tenemos que hacer viral el amor a la vida. El teléfono, mm. repítalo por favor. 809 290 39.55, en horario de lunes a viernes de 9 a 4. Pueden escribirnos vía WhatsApp. Mira, nosotros necesitamos una charla. Vimos a la coordinadora y a Edward en, en la televisión, en Sosobroso. Necesitamos una charla para los jóvenes. Necesitamos una charla para tal grupo. Nosotros vamos. Es así. Es así un aplauso a los, a los jóvenes que están impartiendo. Esto es muy bueno, señores. Pueden venir más a menudo. Esto es de ustedes. Pueden venir más Ya a Villalona menudo. tiene mi número, ¿verdad? Que sí. ¿Por qué tú lo tienes, Villalobos? <risa> <risa> <So, okay. risa> fue ah, okay. Bueno, fue Camila ah, fue, la culpable. Ah, Camila. Okay. Camila fue la culpable. Está Camila bien. fue la que nos invitó, así que muchas no, no, gracias. Qué, <risa> qué bueno, qué bueno. No, Digo que tienen que venir más a menudo porque. Sí, es importante. Eh, eh, a nosotros siguen muchos jóvenes y sí. hay jóvenes que son medio brutos menudo. y se enamoran también y quieren hacer las cosas después que lo dejan. Uy, y ese muchacho <risa> ha sido muy sufrido. También puede ayudarnos con ella que claro. no lo invitaron a salir ahí eso no puede afectar. Pues bienvenido fuera de saque un programa de che claro, claro, claro, claro. Eh, y no, la recreación es importante, es un medio de prevención, que eh, aquí lleva la vida equilibrada y el joven debe llevar la vida claro, equilibrada, claro, trabajar, es. equilibrada. estudiar y Ahí está el número, el este número de nuevo, disculpe, porque hay personas que sienten vergüenza hasta preguntar por, por los psicólogos. 809-290-3955. 809-290-3955, ese es Codopsi para las charlas, si usted necesita ayuda aquí en, los, en, el, en el hospital hay especialistas gratuitos, gratis, gratis, gratis. gratis. Las, las charlas son gratis esa es nuestro, gratis. nuestra función o sea ir a las comunidades es nuestra función Lo, en los hospitales y en algunas instituciones tenemos colegas que trabajan de manera gratuita o a muy bajo costo o sea que no es una excusa decir yo no puedo ir al psicólogo claro, porque es muy caro, es muy, muy, eh, muy caro. Eh, en, el, en el hospital San Miguel de Paul que es re, regional tenemos una unidad de salud mental que tampoco es para locos es para personas que necesitan que ayuda. confunden eso, a mí me dije que confunden eso. Los psicólogos no es para gente loca, ni, ni, ni eso. Usted tiene que educarse en cuanto a psicología y, y usted mejorar la conducta. Todos necesitamos mejorar la conducta. Mejorar la conducta, mejorar la conducta. <risa> mejorar la conducta claro. Muchas gracias Siempre estarán bienvenidos aquí, señores. A Los osobrosos, nosotros nutrimos a todo el mundo aquí claro, para que claro. eh, un programa para que la gente se eduque. Completo. Oye, que completo. ¿Qué trae? Gratis. Aquí hay de todo. A, a mí tú me estás diciendo. Eso? No, no, no, pero tú, tú puedes ir. <risa> pero el tú, ¿qué tú dijiste? Que sí, no tienes que ser gente. él. Hay, que no, Tú también podías De pareja, por ti también. Adiós. Eso puede. <risa>